Dice, no, que le gusta que sea para que lo mortifique, trae más chique, trae más chique. Sí, sí, ahí, ahí le da con todo. Che, Piqué no la está pasando bien, ¿no? no. Pobre, crea, no. Se, no le creo nada, Piqué. ¿Por qué? ¿Tenés, ¿Tenés información? información? Es adicto sexual, que no puede parar y con eso justificamos que el tipo vaya hace todas las que, que se manda. Carne. Ahora... Parece que Clara Chía, que se metió en la casa de Shakira... Que le comió la mermelada, además de al marido. ¿Eh? Lo más importante es que hizo, comer la, mermelada, sí, comió porque, la mermelada, piqué, es bastante fácil, así que es más difícil comer la mermelada que piqué, que es más fácil que la tabla del 2. La realidad es que ahora parece que a Clara Chía la engañó con... La prima de Ricky Puy. Pero es la, es, Ricky es la que aparecía. Es la que aparecía en el informe. Claro. ¿Quién es Ricky Puy? ¿Quién es Ricky Puig? Ah, el que salía. El del Barcelona, el que no. salía el pen... Sí. Un pendejín eh. que sale no. de Barcelona, que es una figura muy importante del Barcelona. Que muchos hablaban que andaba con la mamá de Ricky Puy. Claro. Una señora divina, la mamá de Ricky Puy. Sí. Sí. Sí. Pero Jovencita. parece que tiene que ver. Eh, claro, él es muy jovencito. Siete años, creo que Él es muy 37 jovencito, años, creo, él, es que es muy jovencito. él es un jugador de 19, 20 años sí, y la mamá también claro, es muy que joven, salen de joda juntos. Pero no, parece que era la prima de Ricky Puig la cuestión es que Ricky Puig está en el medio de todo de... no lo que no Ese árbol genial pero es que lo que importa no tiene que ver solamente Ricky Puy, que trague más tique y que haga todo lo que quiera con su vida sino la suedra de Shakira no. ah. Ese es un oh, capítulo okay. aparte, la suegra? la suegra de Shakira. ¿Se que acá todos nos quedamos en el capítulo? Acá es como un algo muy, muy verborrágico y muy rápido. O sea, nos quedamos en el capítulo en el que le metió like. Sí. Algunos decían que se equivocó la suegra de, Fique, de sí, la suegra de Shakira, y se equivocó metiéndole el like. Siempre la bancó. Pero ahora parece que no hay nada de bueno en ese like. Hay un video, y quiero pedirle a la producción que me acompañe en este momento. En el que la agarra del cogote. ¡Eh, Epa! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Mira aquí! Mira, mira, mira. va a lo que te pasa? ¡Shakira! ¡Ah, no, mira, ahí va! ¿eh? ¡Epa! Epa. ¿eh? claro, claro ¿eh? Una imagen mirá. más que mil palabras, ¿eh? De nuevo, a ver. Pero ¡Oh! Miradita. Claro. No. Eso, ¡Eso es violencia! Espera, a ver, espera. ¿Qué es esperá, que no sabe qué hacer, no? ¿Pero ah, quién la agarró? La agarró de la perita, chicos. No la cogotó. La agarró eh, de la ah, perita. ¿Y el bar? La agarró de la carita. Pero mirá esos ojos. A mí cuando... no me agarres de la perita ni del cogote porque te, me encontré. Ay, sí, con... no, no, no, no. Para mí que el dedo que se lleva a la boca es callate. Silencio. Callate. Oh, claramente. Sí, sí. Es callate. Exactamente. mira no, dice callate, no cuente nada de lo mamerto que es mi hijo. No. Quedate. Callate, Débora. Se está... Pero la, la verdad que se agarró la carita. Se quedó claro. corta Shakira con la bruja que le puso no. en el balcón, ¿no? Porque la sí, mirada sí, de esta no. mujer. No pero, es que... de no, pero es una sentencia de muerte. Es terrible la Tremendo. sentencia con la mirada, correcto. <risa> Mirá la no. carita. No, ¿Sabes, ¿sabes qué? No, no, no. Me impresiona, no, no, no. me impresiona mucho, me impresiona, es, mucho, me gran me gran me impresiona esta, mucho lo parecida que es, bah, lo parecido que es piquear a su mamá. Misma carita. Y la voz de esta no, no, mujer, lo que menos, lo menos quiere, los quilomos que lo traen estos dos. Es una señora muy respetada. Le está diciendo, querida, ¿vos sabés los quilomos que tengo? Yo soy médica, estoy haciendo atendiendo todo el tiempo a la prensa, tiene la boquita finita. Cuando uno pone la boquita finita, es como cuando Luis Ventura se enoja que se le empieza a levantar la letra de acá. Hola, eh, se, sí. se, Punto, se, pregunto, se empieza a cebar, Bueno, acá es así. Este video visto está, está en, en un loop y está Escándalo en, en, en cámara en España. lenta. Pero este video visto eh, en Play Real, tal vez se puede leer los labios, porque claramente le está diciendo algo. Y esa cara, más, esa cara no es, no vas a faltar el domingo a comer el asado. Los ¿eh? ojitos dicen más que la manito. no Y además, mira qué hace Piqué cuando ve a la mamá se en la se, ¡Se borra! Se borra. Esto no es para ¡Le mí, suelta no. la mano! Shakira, deja que resuelvan entre las mujeres, ¿cómo En, hace, este, ¿cómo en hace este partido decir? no tengo nada que hacer, no, dice. hacer pero Además sí. al declararse presidente lo que hace es darle la jerarquía a la madre o sea, la madre le va a resolver a su hijo Edípico, una situación que él no tendría poder. que mediar, Después, él tendría que todo. separar ahí a la madre y a su esposa Estamos de acuerdo, pero como todo señor, deja todo en manos de la señora si Pero se pará, no abuelo, está se va. Pero para También, también con están, ese... Evidentemente no están en una situación muy cómoda Se las ve a las dos no. muy tensas También la postura de Shakira es bastante tensa Chicos, eso es todos esas Venga. mujeres comparten pileta. A ver, no hay cerco perimetral, salvo que lo haya puesto ahora Shakira. Comparten hasta la Debe pileta, estar envenenada también. el agua. ¿no? Ahora, está ahora. cada una esperando que la otra se meta. Diego, ¿no? ¿te, ¿te acordás de la imagen piscina? macabra? que Ma, La imagen macabra. Esa imagen de Halloween que, que la mostramos estamos, La apuntando sí. la la la a la casa de la bruja, Va la tomando cada vez más Pero color y, y más... Eh, lo de la de bruja, ¿por qué era? Porque Shakira está convencida, sabe que sus ex suegros, su ex suegra cubrió a Piqué en la infidelidad con Clara Chía. le abrió puso la, a la bruja de... dirigida a la casa. Pero de... De uno no se puede enojar con. ¿De qué pegas? manera? Ah, ¿De qué manera? Al hijo, ¿cómo de ¿Qué manera ¿De qué no, manera? ¿De qué no, manera bancaba? ¿De qué manera encubría el engaño? No sé de qué. Shakira le mandaba un mensaje a los padres. ¿No lo a viste hijo, a Gerard? Ya no, hace rato no que lo lo ¿Y Pero no lo veo. creo que, que está entrenando. Está Fue a ser Putin. Acá. No, por tal vez no mintió. ¿Qué? Tal, tal vez Monse Montserrat no mintió. Perdón, tal vez Monserrat no mintió. Tal vez dijo, no. creo que está haciendo dulce al lado. Oh, ya, ¡Claro! Mira. ¿Qué quiere que le diga? Hola, Shakira está dulce con de la leche. chía, la madre. Bueno, ¿lo? ahí el lindo vecino. Te quiero ocultar, escuchar, Tartu. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenés para compartirnos? Hay información que estaba llegando a España hoy respecto a lo que está pasando con Piqué y su rol como adicto sexual. no ah, lo hablamos. Sí. Basta. No, no, no. Incidento. No mienta ni no le ponga pretexto. No, a pero los... no, pero no es a ella, justificarlo. Basta. No es justificarlo. El chabón sí. cree que le tiene que dar a todo lo que se mueve. Pero eso no es el adicto, ¿sabes? eso es el encarado. Pero pará. eso no quiere decir necesitas el consentimiento de otra persona. Hasta ahora no ha tenido denuncias, él, ni de violación, ni no, nada. No, por suerte. Nada, digo... nada. No, como si le ha pasado a su compañero Dani, Dani Alves Álvaro. del Barcelona. Es decir, La está, es, está en otra situación. Claro. Bueno, y se... Y me dicen que se cree el papel este de súper galanazo ahora. ¿no? Ajá, oh, bueno. Bueno. Estoy con la modelo Clara. Pasó la mamá de Gaby, le doy a la mamá de Gaby. La mamá de Gaby no. venía con la sobrina, o sea, que es la prima. También le doy, sí. o sea, Pero eso para, no un es poco, para un poco. Para un poco, Maestro. Es, es, claro. Esa no es una adicción. ¿Cómo que no? Se la cree. Bueno, eh, es, por eso. es diferente. Por eso. No tiene un trastorno. Ahí va, ahí va. Él, se, él se la cree y se la puede contar. Exacto. ¿Tiene un trastorno? No, no, cuando. Este, no, pero de, eh, siempre no, dicen, siempre es, es, de, es de, es los de los hombres infieles, siempre terminan diciendo que. adictos siempre. sexuales. Perdón, eh, son tremendos. Eh, no, sea, pero pueden ser ah, las no, dos pero... cosas, Cari. Puede ser, puede ser eh, el. Eh, ser indiscriminadamente no, no. infiel y también tener un problema de adicción sexual, hay gente que se trata por esto, que se claro. interna por esto y que llega no, a tener una no, no, ¿Por qué cada vez que un con... señor famoso? No, pero no estoy diciendo pero, de él. Pero, estoy hablando de acá de... dijeron varios, sí, de varios. Lo que digo, ¿por qué cuando un señor engaña muchas veces es una adicta y casi que lo justifican? Déjame de joder. Es un egocéntrico que se cree que no la tiene Las chicas o mujeres mayores que hayan estado con él también aceptaron en este caso. Sí. No hay un caso de Convalidando lo que dice el amigo Por favor, Tartu. Por Luis. Esperá, la... nuestro productor está muy tentado. Yo, ¿Por qué te da que tanta gracia el tema? ¿Sabes todo sabe ese? ¿Sabes todo ah, ese que está ahí parado? Todo ah, ese señor, todo lo le, que sabe del mundo le, que estamos hablando? y conoce Pero, los secretos a más de uno. ¿eh? La adicción es inhabilitante, digo. Hay gente, como dice Tartu, que de verdad se trata. Por, digo, porque todos vamos a ver risa. Es un deporte. No, no, no. Cuando es una pulsión, te inhabilita. Dejas de trabajar. Para tener sexo. No se no, trata, no, no, ya no se trata de placer. No. De lo que menos se trata no. es de placer. Es un, placer. Paro, a ver, es un espanto. Es no, Diego. no quiero defender a Piqué. ¿eh? Sí, a defender. A Piqué. Tampoco Mentiroso. banco a Shakira esa sobreexposición que hace. y chico por medio no banco a ninguno de los dos. Pero en algún punto entiendo me meto en la cabeza de Piqué Ajá, y digo. Mira que bueno, me introdujo ahí. en Eso la mente Piqué. de Piqué si le gusta más. ¿Y qué decís? 25 deciste años, ver. tenía 24 o 25 cuando conoce a Shakira. Ah. Venía de jugar en las inferiores del Barcelona. No de saliste a bancar, Riego. Este no Estás bancando. vive, conoce a Shakira, no. tiene dos hijos, son dos, tres. No Maravillosos, forma una familia. Y en tiene algún que momento, ser correcto, cuando no. llega al final de su Pero carrera, se acuerda miedo. de que tiene que vivir no, también. voy a sostener la posición bien. de Gracias, estadísticamente, tenemos muchos casos de jugadores de fútbol, de pibes que estuvieron pateando la pelota durante 15 años, salen a la vida, se encuentran con un bañito importante. y si Messi lo puede contener, cualquiera lo puede hacer. Es más, es lo que voy, dijeron. Voy, voy, voy. Un segundito. Voy, y además, las mujeres eh, no lloran, facturan. Es lo que dijeron de Icardi con el engaño a Wanda con la china Que Empezó muy aquí. jovencito, se con se Wanda, se Wanda es. que tuvieron chicos, que los no sé no, no, no, no, qué un, sí, un tirito no, al aire. ¿Pero cómo te vas a separar para echarte un polvo? ¡No! Bueno, muy bien. Hasta acá, chicos, hasta acá.